Hablar del Padre Camilo Torres en Ibagué es hablar de un hombre con una visión simpática de la vida, con una expresión sacerdotal muy característica, pero ante todo con un hombre organizado. Ha sido párroco de en la parroquia del de Tepete Socorro, ha tenido desde luego otras parroquias en el Ibagué, en el Tolima. Actualmente el Padre Camilo Torres a partir precisamente de hoy, primero de octubre, es el nuevo síndico del hospital y también es administrador del cementerio de Ibagué, que según comentarios es un cementerio en el que ya paga a morirse. Vamos a tener una pequeña entrevista con el padre Camilo Torres en este día. Nos habla acerca de algunas realidades del cementerio. Después escucharemos otras cosas que él nos va a decir acerca del Hospital San Rafael. Pues hombre, yo creo que conmigo no tienen así mucho que sentir, porque nos he atendido lo mejor posible. Parece más bien que sí, ellos se han resentido un poquito conmigo al fin de cada año porque a veces se han subido los precios de acuerdo con el costo de la vida, se han subido los precios de los servicios y entonces ellos le echan la culpa a la administración del cementerio que está subiéndole los precios a las bóvedas y a los servicios y entonces por eso se recarga los gastos de entierro cuando ellos van a prestar un servicio funerario. Pero fuera de estas críticas que ellos dicen y que me echan la culpa a nosotros, yo creo que tenemos más o menos unas relaciones normales. ¿Cuántas personas más o menos mueren en Ibagué diariamente, padre? Aquí hay un promedio de cuatro muertos diarios. ¿Sobre todo qué clase de mm, enfermedades causan esa muerte? Mm, pues eh, en niños la desnutrición... En eh, adultos, el infarto y el cáncer. Por asuntos así de riñas, de peleas, de borrachos, aquí no se da mucho ese caso. Sí, pero no se mueren. Son accidentes, sí. Los mandan es esto el hospital y se recuperan. Y es raro que se muere, Es decir, que se muere es porque iba con la moto y se metió debajo de un carro o se estalló contra, contra cualquier zorra por allí o porque se volcaron. Pero así como por uh, riñas y peleas, son muy poquitos los que miren les... Uno que otro atracado por allí, eh, en cualquier calle por robarle, tal vez lo, le ha metido una puñalada y lo han... Uh, eh, se ha muerto, pero en general no es como muy común el caso de accidentes ni de muertos por motivos de tragedias. Volviendo a veces a las tumbas, padre, hay quienes se quejan porque las, mmm, los precios de las bóvedas de las tumbas son muy costosos. Sin embargo, uno nota que esas personas que se quejan, personas que dicen, no, eso es tan barato, no, de nosotras. ¿Usted que es el que vive esta experiencia que nos cuenta? Realmente así es, la gente es como inconsecuente, ¿no? Le, van allá, esto está muy caro. Ah, bueno, y tan feo. Ah, bueno, ¿entonces qué quiere? Una más bonita aunque cueste. Ah, bueno, entonces hay que pagar un excedente. Pues si no hay más, aquí recogemos entre todos. Bueno, está muy bien, entonces los atendemos a todos. Pero entonces, la primera queja es desde el principio. ¿Qué es tan caro? Es como cuando van a la plaza de mercado a comprar una, una papaya, a comprar una, una piña. que vale 40 pesos de la piña? ¿Qué cosa tan cara? Pero uno siempre la compra, porque ¿qué va a hacer? Así se expresaba el padre Camilo Torres, sacerdote muy conocido en Ibagué. Mañana en el programa Aló, contamos contigo, tendremos la oportunidad de dialogar con él acerca de algunos que querían poner aquí también un jardín de recuerdo. Van a escuchar ustedes al padre Camilo Torres, a ver qué recuerdos llevaron ellos de esa iniciativa. También acerca del Hospital San Rafael y de muchas otras cosas que el padre Camilo Torres sabe contar muy bien. ...de una cosa, y la administra personalmente, así entonces estará uno listo también a recibir después las críticas. Lo que no está muy bien es que uno sea el dueño y otro sea el que administre, y si salen las cosas buenas, el que administra se lleva las indulgencias, y el, y el dueño no le toca nada. Si salen las cosas malas, toda la culpa es para el dueño y el que administra siempre sale ileso, siempre sale libre que yo sería muy, muy partidario de que en caso de que no se pueda hacer la venta de este hospital a alguna entidad, diríamos, uh, sociedad de médicos o Cruz Roja o um, caja de previsión social o, so o seguros sociales, entonces en buscar la manera de organizar lo que tú dices, una casa en donde se ...logre prestar por parte de la Iglesia un servicio más uh, eficiente para la comunidad. Así se expresaba el Padre Camilo Torres acerca de la realidad del Hospital San Rafael...